What's up guys, this is Mario and in today's video I'm going to show you guys part two of Castillo de Chapultepec Now, in this part of this video, you guys will see the inside of Castillo de Chapultepec, and you guys will see famous paintings of famous historical people like um, Benito Juarez, Maximiliano, Emperor of Mexico, which most likely you guys didn't know about because I didn't know about him. I didn't even know there was an even Emperor in Mexico. So that was very interesting for me to know. Other figures are like Francisco Ignacio Madero, uh, Francisco Villa, Emiliano Zapata, And many others that you guys will see the paintings of, and that really represent a very important part of the Mexican independence from Spain and also the Mexican Revolution. So, hope you guys liked this video. Let me know in the comments what you guys think. Don't forget to smash that like button and subscribe to the channel. All right, guys, here we go. Contemporáneo. aquí. estoy hablando general Lázaro Cárdenas. Él tomó la decisión. No, no no continuar viviendo aquí y donó el edificio para que se convirtiera en el Museo Nacional de Historia y él se fue a vivir a un rancho que se llama La Hormiga, entonces esos nombres supongo que no le gustaba y le puso Los Pinos y el nuevo presidente que entró hace como un año aquí eh, hizo lo mismo que Lázaro de ya no vivían Los Pinos y se fue a vivir a su casa ahí en la Colonia Roma o al menos es lo que dice y... Eh, Buen amistad los pinos está aquí en la vuelta bueno después del museo de antropología sí, sí, sí. este es el momento ya de la revolución ahí está por fin días ya viejito con todas sus gentes que con todas sus condecoraciones y vean como siempre el muralismo en méxico es un gran movimiento entonces pues los grandes muralistas sí le trataron bien porque vean todo el poder y desde luego por los indígenas ahí siempre al pie sin nada, sin comida, sin ropa, totalmente hundidos en la pobreza, entonces, y el pueblo, ¿ok? Digo, los políticos siempre acá en la alta alcurnia, así casi, ni me toques, mixto, no me vayas a ensuciar mi traje, entonces, así, la tienda de raya, que es una, deuda interminable para los indígenas, les y les y cuando se mueren el hijo de sus hijos, se quedan, Franquo, ¿no? Ahí en el centro, bueno, en la parte de arriba tienen este edificio y abajo está el personaje que inicia la revolución mexicana que se llamó Francisco Ignacio Madero. Francisco Ignacio Madero. En el medio. ¿okay? Y entonces el usurpador es este, por eso lo ponen como tras bambalinas. Victoriano Huerta. Han hecho que dicen, miren, la traición de Victoriano Huerta la patria trágicos acontecimientos la decena trágica y, y con la banda presidencial porque tras la muerte de Ignacio Madero él se queda en la presidencia entonces oh este personaje es extremadamente importante Benisario Domínguez hay una medalla un premio hoy que se llama la medalla de Benisario Domínguez a un personaje, si a un se entrega a un mexicano que haga un gran acto eh, científico, político, no político, no tanto, pero que sea de carácter social, entonces es muy importante porque fue un gran defensor de los derechos humanos y otras, cosas. Entonces, entonces, así prácticamente lo que les acabo de mencionar está resumido en este gran mural. y Aquí vemos eh, un cuadro de Emiliano Zapata ¿okay? Emiliano Zapata, él es de Morelos ¿okay? entonces ya no se podía llamar así su estado porque él nació ahí, porque recuerden José María Morelos y Pavón que realizó su campaña en el estado donde él nació, pero 100 años antes y por eso el estado se llama Morelos y no Zapata ¿okay? entonces él fue, él fue asesinado les iba a decir este año, pero ya estamos a 2 del 2020, entonces fue asesinado en el, 2000, en el 1919 entonces, eh, así. Y fue traicionado también. Y eh, Ignacio Madero y eh, Dorotea Aragón, bueno, que todos lo conocen como Villa, como Pancho Villa. Aquí unas cartas, cosas importantes. Ahí está Villa, que firmó eh, un contrato para que grabaran sus batallas. Nada más por eso peleaba en el día. Entonces, es, sí, lo pueden ver en YouTube las batallas, ¿ok? entonces muy bueno y entonces atacó Texas también entonces ahí por los gringos, súper perseguido y eh, sí. Veneciano Carranza que hizo una constitución en el 1917 ¿ok? entonces vamos hemos tenido en los últimos 100 años, General Lázaro Cárdenas fue el último en habitar aquí y al donó esta casa para que se convirtiera en lo que hoy es el museo Los tres murales son muy bonitos, venganse, vamos a hacer así y entramos. Y aparte es que vemos la arquitectura aquí, la escalinata aquí. Entonces, alguna vez imagínense aquí a Charlotte con, este, con su Maximiliano. Sí. Fíjense, ese mural que está arriba, pues luego, representa pues, el ataque de los 1840 por Estados eh, Unidos los franceses, allá un poquito después y el momento del inicio de la revolución hasta arriba igual nace Madero, Marcos Villa Zapata, Zapata, Puebla tierra y libertad su efectivo no reelección entonces aquí está resumido tal vez no era necesario contarles todo lo que les conté pero también Por otro lado, también la arquitectura es muy bonita y eh, esos que están allá, allá bueno, pueden ¿eh? también son de ese tiempo y son muy bonitas. ¿okay? Entonces, vengan. En este salón están todos los lienzos de todos los niveles de la Nueva España y vamos a encontrar un patrón muy bonito. Chequen estos son todos los de Nueva España. Es El primero, Antonio de Mendoza. Entonces, el primero, 1535. Y me van a preguntar, uno que empezó en 1821, ojo, porque el, eh, como tal, el virreinato empieza en 1535. Aunque la caída de Mesoamérica es en 18, es en, en 1521. Entonces, primer gobernante, hay una asociación ahí eh, de gobernantes, también Cortés fue gobernante, y el primer virrey hasta 1535. ¿Ven un patrón? ¿Ven un patrón en estos personajes? Sí. ¿Cuál es? Mira, ve, vean los demás. Estos son mis reyes. Ajá, todos son ¿qué? Cleros. Exactamente. Todos son parte del clero católico. Eso es importante. Entonces, chéquense. Aquí estamos en el momento de las tortugas ninja, en el siglo XVI. Siglo XVI, siglo XVII. Pero, ojo, allá ya estamos en el siglo XVIII y se ve bien, bien, bien marcado. porque todo el estilo europeo. Francés. Y aquí, ojo... En el siglo XIX, ya no va a ser el clero. ¿Quién está dominando ahí? Los militares. Entonces, pueden ver cómo en 300 años, políticamente, va cambiando el régimen. ¿Ok? Entonces, al primero sí, con la mano en la cintura. El gobernante todavía puede ser el clero. Te domino, así, con el poder de la palabra. Pero 300 años después, ya no va a ser tan fácil. Ahí ya necesito poder militar. militar. ¿Ok? Entonces, así lo ven. Hasta el último... Juan Donogu, que él firma el tratado, donde ya, eh, pues, Nueva no, España, pues, deja de ser parte de España y se convierte en México, ¿okay? Entonces, ¿tonses? ¿sí saben por qué hice alusión a la época de las tortugas niñas en el siglo XVI, No. no. ¿Nadie nunca fue niño? No. Sí, las... <risa> ¿No veían las tortugas, ni Sí, las veíamos, pero no sabemos por qué. ¿Saben por qué se llaman así? Porque llevan el nombre de los cuatro grandes maestros del oh, Renacimiento. Rafael Renacimiento, Renacimiento, Renacimiento. Rafael, Donatello, Renacimiento. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Bonaguito yeah. y Leonardo, Leonardo da Vinci. Entonces, por eso, por eso. comen pizza, los pues cuatro son de Italia. Entonces, es el Renacimiento. Después del Renacimiento, hay un golpe que le pega duro a la parte católica. ¿Quién es? Es un alemán. Lutero. Lutero. Entonces, la contrarrespuesta de la Iglesia Católica va a venir de parte de Portugal y de España. ¿Y cuál creen que es? ¿Qué movimiento es alrededor del mundo? El barroco. El barroco es el, es el movimiento político, social, religioso, económico que refuerza alrededor del mundo y sobre todo aquí, por la parte católica. ¿okay? Pero después viene el neoclásico. Entonces. Es el siglo de las luces, ¿por qué? Porque es la parte de la enciclopedia, es cuando las monarquías están cayendo, la enciclopedia, la ilustración, entonces el mundo, aunque sí la, la religión católica sigue siendo importante, pero ya no es tan fácil que puedas dominar a la gente solamente ahí pues, con, el, con un libro, entonces ya es el momento de la ciencia, la ciencia empieza a crear leyes, entonces Darwin, su manzana, entonces... Así es, el mundo aquí pues, está bastante bien representado, no va cambiando y también como nosotros también dejamos de ser tan manipulables. Bueno, más o menos. Entonces así, entonces, así lo veo. Maximiliano era muy alto y entonces él que cuando lo fusilan no lo mataron sino que quedó casi en la última y a él le, da, le dan la instrucción que le dé el tiro de gracia. Entonces él se tiene que acercar y darle el tiro de gracia. Entonces él hace un corrido al final donde es, cuenta cómo fue capturado toda su vida y que él le tiene que dar el tiro de gracia. Entonces, a manera de corrido, y es muy bonito. ¿Qué? Entonces, esas son las historias de aquí. Aquí adentro están los carruajes. ¿Cómo Vamos se llama el fin. poema? ¿Cómo se llama el poema? Eh, el corrido de Maximiliano y Carlota. Dejen, al rato, déjenme abrir mi mochila si lo traigo y se los leo. Vamos a por fin a conocer a todos los personajes que les he hablado. Desde luego, Benito Juárez, allá, el Benemérito de las Américas, su carruaje de, es el que es está allá. Y ese carruaje a mi espalda, aquí, a mi derecha. Es el... Este es el carruaje de Juárez. Juárez. Ahora verás. Ese lienzo que está allá, que son de esa época, representa a Maximiliano. de la casa de los Habsburgo y Díaz. ¿ok? Con todas sus condecoraciones. Cerquense. este es el carruaje lo pueden reconocer, porque es el escudo de México, pero ojo, van a observar algo arriba, arriba del escudo la corona la corona del imperio, cuando se acerca ya después que lo fusilaron, lo ocupó Juárez también por eso ahí le borran la coronita que alguna vez, entonces este es como su carruaje de ocasiones no tan vida normal, y ese es de ocasiones muy especiales de... De Y acuérdense que sin tomar flash, por ahí veo unos flashes. Creo que no son de ustedes, pero está totalmente prohibido. Chéquense. Este es el escudo de México, pero van a reconocer que forma parte del imperio porque está la corona. Entonces, alguna vez, imaginen, saliendo de aquí... Maximiliano ¿verdad? para dirigirse a Palacio Nacional ¿okay? sobre la avenida que él construye que hoy es esa avenida que se llama Reforma y en ese momento se llamó Paseo de la Emperatriz y sirvió para conectar su casa con su palacio administrativo ¿okay? cuando Maximiliano es fusilado Juárez le cambia el nombre a esa avenida, Paseo de la Emperatriz y le pone como la Reforma ¿okay? porque triunfa la Reforma está en vida, pues, aquí está Juárez con su esposa, Margarita, Margarita Maza, ok, y eh, chicas, qué se cómo era la tarea en ese entonces, entonces vestido como un tipo corcel, este es original, que alguna vez lo portó ella, que es la esposa de Juárez, y el, todos los botones son la insignia del imperio. Sus condecoraciones. Bueno, aunque no lo crean, así alguna vez, así. La corona, ya vieron la corona aquí, ahí ¿no? La corona del imperio, ¿verdad? La corona del imperio. Es como el Star Wars, ¿verdad? Sí. <risa> como el Star Wars. El imperio <risa> Ojo, en Mesoamérica, amigos, ya te mencioné la palabra imperio En Mesoamérica, ya saben lo que es Mesoamérica Nadie, nadie, ni los mayas Nunca crearon un imperio, eh Para que no le crean a Discovery Channel Ni a History Channel Esta también Religión, independencia, unión Ojo, vean, si se acerquen aquí al águila real Van a notar que le falta algo La corona Entonces cuando, cuando pues ya Maximiliano Juárez pues, le quita esas coronitas a las águilas reales, entonces eh, Luciana así como la que está ahí. Ese es el escudo de México, que es el cactus, es el nopal y pues el águila real, la serpiente. Bueno, eso este es un poco controversial, ¿eh? pero ya les hablaré de eso en, el, en la antropología. Aquí ven algunos eh, escudos de ambos, el imperio maximiliano, México, México escrito con J, aquí el reloj. Aquí su insignia, los dos, la corona. Okay. Ese monumento que se ve allá, que todos le llaman el ángel, no es un ángel, ok, pero es el monumento y realmente es un mausoleo donde están pues las personas que batallaron para la independencia de México, pero eh, está basado en una diosa griega que es la Nike, la de los tenis, ok, que es la victoria. Entonces es la victoria alada allá ¿El Ángel de la Independencia? El, el que es ese que le llaman Ángel de la Independencia y el artista es Rivas Mercado, ¿ok? Que tiene su casa ahí por el metro Hidalgo, atrás en la Colonia Guerrero, restaurada. Es una joya si tiene no oportunidad de ir. Solamente hay un personaje no eh, latinoamericano, pues no puedo decir mexicano porque pues, México no existía, pero no hispano. el único español que está en ese monumento hay un español, porque hay un español que peleó por la independencia de México y su nombre es Javier Mina, entonces es el único que está ahí en el mausoleo. ¿okay? Entonces, ¿sí? ¿En dónde? ¿Allí en donde están los, los, los niños heros? No, no, no, allá en el monumento de la independencia, porque recuerden que es un mausoleo, ahí están enterrados varios personajes de la independencia, y en el monumento a la revolución, de la revolución. ¿okay? So, dentro de está abajo de un tal ángel, ¿Sí? está la gente enterrada? Sí, solamente que ahorita pasó ahí unos hechos medios, no sé cómo describirlos y pues lo dañaron. Entonces está en, pues, en restauración. So, ¿Quién está enterrado allí de vuelta? Está un, el, el, uh, el Personajes español. de la Independencia. So, el español Medina. Pero el, los... único español el único español. Y el único no hispano es un español. Okay? Okay. Javier Mina ¿Y los demás quiénes son? Son de aquí, pues son todos los que acabo de mencionar, oh. algunos de ellos. Okay? Okay. Que algunos de ellos están enterrados ahí. Otros en otro panteón que se llama el Panteón de San Fernando, que está cerca de Bellas Artes. Y así sigue la historia. ¿okay? Algunos están enterrados aquí, en el, aquí en el bosque. Y después vamos a subir al la alcázar. El la alcázar es mi parte favorita de este edificio. El primer observatorio astronómico ya no es, pero fue alguna vez el primer observatorio astronómico en todo México. Arriba, allá arriba, vamos a ver los cuartos de Porfirio Díaz y su esposa Carmen. Carmen Romero. ¿Qué? Y el jardín es muy, muy bonito. Les voy a, primero vamos a ver los cuartos, vamos a ver unos vitrales y después les doy un tiempo libre para que recorran el jardín. Porque el jardín es muy bonito. ¿Qué? Entonces, primero síganme. ¿Sí? Alguna vez Torre de Vigilancia, porque fue el Colegio Militar y el primer observatorio. Antes de ir al jardín, vamos a ver los cuartos de Porfirio, su esposa, Carmen. Y... Allá de aquel lado, ahorita que entremos, vamos a ver el, la, el cuarto de la recepción a los embajadores. Es muy bonito y unos vitrales que son de unas diosas griegas, ¿okay? Entonces, es de la fertilidad, de la belleza, de la abundancia y van a ver sus nombres y esos vitrales son muy, muy bonitos. Ojalá esté vacío para que se tomen una foto. <risa> De Porfirio, ¿okay? ya un estilo, ya estamos ya en el pues, finales del 19, principios del siglo 20. El estilo ya cambió totalmente con el estilo de Maximiliano. Que tan solamente han pasado 30 años y vean cómo todo cambia. De su esposa de Porfirio, ¿okay? no dormían ¿Qué? juntos. Ah, buena pregunta, no sé, pero <risa> cada quien tenía su recámara. ¿okay? Por si ya si uno se harta del otro, pues ahí ya me voy. Ya me sí, moriré, ¿verdad? Sí, eso es perfecto, es lo mejor que alguien le Ahorita vamos a pasar a esta parte, es muy bonito, son los vitrales de las diosas griegas. Aquí recuerden, en la parte de abajo están sus nombres y relacionados con las flores, con la belleza, con la abundancia, la fertilidad. Porfirio Díaz fue el que los puso. Sí. O sea, bueno, él los mandó. Los mandó a que los pusieran. Pero chéquense, esta historia es bonita porque chéquense, él también es de Oaxaca, Oaxaca, México. Y aunque es una persona educada y con el tiempo se volvió más ilustre. Luego yo creo que se le subió un poco como a todos los políticos y. Acá están los nombres. Entonces las flor, el allá. Y el escudo de México, pero ojo, ahí ya no tiene la corona, ya se acabó el imperio. Y las columnas griegas, el arco romano, entonces esta es la baza, ya después ya viene todo el fuste y luego ya arriba el capitel. entonces bueno, ya es un poco más historia el arte, pero es muy bonito. ¿Qué es el arco de medio punto? Hay arcos que no todos los... Hay como 15 tipos de arco, pero ese obviamente es el más común. Que ni lo veo tanto como de medio punto, más como que estaba chavado. Sí, sí, es como de medio punto. Este sí está un poco más trabajado. Eso los hacían aquí? ¿Los literales los hacían aquí los traían de... Sí, eso lo trajeron y lo colocaron aquí. Ah, okay. Del tiempo, de días. ¿Qué? Este salón a mi derecha es parte del salón de la recepción de los embajadores, ¿qué? que se ve mejor ahorita que salgamos del otro lado, pero es muy bonito. Y ahí el So, okay? Si necesitan baños, allá de ese lado, atrás de ese muro van a encontrar baños y nos vemos allá abajo donde está la fuente en 10 minutos. So was telling us that they have a telescope right here, the first one in Latin America and it was first there.